with the golden music <laughs> Yo mantengo observando, preguntándome y analizando, el porqué de las actitudes, qué es lo que ocurre qué es lo que influye, serán los estratos que han acostumbrado a estar alejados de la realidad, a esas personas que tuvieron la oportunidad, de nacer con dinero y nunca tener que aguantar, ni soportar necesidad, la violencia que hay que enfrentar, pero los entiendo, no los voy a juzgar, no tienen la culpa, nos cogieron su hogar, al igual que nosotros en el gueto, que nos tocó desde pequeños ser guerreros, no lo escogimos pero somos agradecidos, porque tenemos Experiencias y conocimientos que nos despiertan la mente Brindamos amor real, no por conveniencia Disfrutamos lo que conseguimos porque nos cuesta mucho sacrificio Y es el valor que le damos a la vida y al mundo Orgulloso estoy de ser del barrio Me hizo lo que soy hasta el día de hoy Ser humilde y un soñador ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Busca con valor, sin temor, que muy dentro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 El nacer en un gueto no es algo que sea, de lo más bueno no es fácil, pero si hay algo que sé, es que después de estar allí hay que adaptarse para cuando lo difícil llegue, negué, a nadie atrape fuera de base, sin superarse, never, negué que a nadie atrape sin superarse, porque nuestra lucha es salir de allí y así a la familia brinda calidad de vida para ti, para mí, de cuál es tu dream, de cuál es tu fin, de cuál es tu realidad. Porque la mía es batallar En el día a día, triste alegría, todo es un azar Con dos opciones, dos días, llores o rías Casi no hay time, solo hay que actuar Que lo que tienes en mente? ¿Cómo te sientes? Mira hacia el frente, salte De no siempre estás entre la vida y la muerte Yo quiero verte al volante eres heredar a mi simiente, que ser valiente No ser violento, es un arte Que compartir con la gente, lo que se aprende Es lo que en verdad te hace ¿Cuál es tu lugar en el mundo?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 It on, down el dom! Beat, el Gang, Bogotá, yeah, yeah. yeah, yeah. Colombia, yeah. ah, ah.